bien creo que sí bueno hola buena gente de youtube como están estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal estamos aquí en una nueva video reacción a un nuevo youtube hispano que lanzó iluminatos como anoche como a las 10 pero yo me he dormido y no pude reaccionar así que ahora que tengo tiempo bueno eso no es mi culpa por el ruido afuera ¿eh? no tiene nada que ver conmigo está no ocupado una gente ahora bueno no importa y bueno vamos a reaccionar rápido este youtube hispano que es de Luisito Comunica es como dice el título Luisito Comunica se hace buena persona remake family friendly de Luisito se hace terrorista es un remake no y family friendly apto para amortizar, ¿no? así que vamos a revisar esto y a ver qué cosa cambió porque este es un remake de un video suyo antes no y bueno vamos a verlo y a ver qué pasa <risa> Amigos, recuerden que las explosiones son malas. <risa> Ahí del parche, una buena persona. Hola, me gustaría wow. empezar haciendo esto. está igual. <risa> <Un perro. risa> Estamos en un lugar donde se escribe con las manos, donde <risa> está permitido besarse con amor y donde <risa> cada hombre puede tener. Eh, la rey cambia así. Yo ya vi el de el video original que no poder reaccionarlo capaz por lo youtube o porque ya lo he visto un montón de veces si no sería falso si reacciona de... tener cuatro aparatos reproductores masculinos <risa> en la nariz <risa> al mismo tiempo lo por lo general esto está repleto de buenas personas teniendo relaciones sentimentales <risa> con changos hoy oh, hoy es el último día del ramadán es un mes en el cual los musulmanes hacen edificios por diversión <risa> <risa> y cuando se empieza a ocultar el sol Hacen sus necesidades La ciudad por completo Y se escucha un respetable homosexual Cantando <risa> Ayer grabé un pequeño video Se los voy a mostrar brevemente <risa> <risa> Al escuchar eso la gente de aquí ya puede <risa> Al escuchar eso, la gente de aquí ya puede darle un abrazo. El mes se llama ramadán porque esta palabra significa plantar ramitas. Entonces ¿Eh? digamos que durante este mes plantar, puedes reforestar ¿no? tus bosques, puedes hacerlos florecer. Es algo de verdad muy, muy divertido. Nah. Plantar árboles es muy divertido unas personas nos contaron cambio, que está ¿no? permitido enjuagarte la boca con leche Pero siempre y cuando después la expulse. Nada de es que te joven. la tragas porque eso rompería tu dieta Y para compensar eso te meten al gimnasio rompería tu dieta y para compensar eso te meten decía? al gimnasio Recomendable hacer ejercicio al menos 30 minutos al día ¿Rero? Listo, ¿Listo para concepción? alimentar a los niños de nos ¿Sí? no espera algo con un altísimo grado de educación. He aprendido que si sacas dos sentimientos. He aprendido que si sacas dos sentimientos. Lo más seguro es que <risa> serás amado por ella. Ah. Así que estoy muy emocionado. ¿Estás emocionado, Ray? Se suda el le preguntamos a ah. nuestro guía qué sucede si le pintamos sus pollos de otro color y simplemente no lo pudo concebir. Me ¿Oye? dijo así como wow wow no no no sé qué procedas y si te metan una verdura en el bolsillo y te arresten. <risa> y después de unas tres horas con la verdura parada hemos llegado al fin. A las cascadas de Coca-Cola De piña Bienvenido a las cascadas Él es Tarzan Buena persona sana. Él es un amor, Vive en esta zona. Se acercó a nosotros oh. Y nos dijo ¿Qué onda? ¿Les gustaría un beso, beso de compas? Y le dijimos Beso de compas En vez de la explosión en el... Claro que sí Aquí <risa> la manera de escribirse cambia muchísimo Miren Este de aquí es lenguaje De persona Homosexual y este de aquí es De persona Con capacidades Diferentes <risa> cuidado un tipo podría ser mortal ay ah, qué pasa no ¿Eh? fue volando si te comunicas se hace buena persona oh, tío, amigos recuerden que las drogas son malas llamadona <ríe> de consejo ah. yo okay? qué <ríe> Ahora claro, estuvo bastante interesante, ¿eh? como hició su remake. <ríe> y ok, gente, te ha sido la reacción de hoy, la bastante, bastante bueno. <ríe> como <van> los cambios <ríe> de al Family Friendly, eh. Y bueno, eso es todo, soy Jose Ultimate, dejaré el video original en la descripción. Y ok, nos vemos en la próxima reacción, nos vemos, bye.